rodilleras, señorita. Uh, Tenéis que ir mirando bien para dónde vais. Yo voy a estar para atajarte ya. Mirando justo por donde voy a pasar. Bien, súper bien. Bye. <risa> Buena. si no lo pesco. Cuéntame qué hicieron acá. Aquí vinieron el Tai, vinieron todos los otros niños más chicos y plantaron tubérculos. Plátano. Plátano, taro, maníoca. Y de aquí es de donde salió la, la tierra para la meseta. Lo reutilizamos los lugares, le dimos vida a este lugar, allá hay piñas también. Falta un poquito más de velocidad. No. ¿Ay, justo ¿Ahí justo de cacharon que era acá. Sí. Bacano. Mal, hermano, Menos mal, Menos mal. A... Algo me dijo, sube weón, sí. sube. 到了哪早上 oh, <音声><音声> encima bro. Ahí voy bombeando todo lo que voy, esquivo las raíces Seco, atacacha. Oh. Aquí dije no, ya me saco mucha ventaja No, estoy al lado todavía Está buena esa toma Grande ata, weón <risa> Vamos por más uh. <risa> oh. Casi se come el árbol mira mis huellas quedaron ahí y ni derraparon porque me abrí pero cuando me metí por dentro uy, uy, uy. el pedaleo del German Se ve la concentración en sus ojos. Ana no, no, no, Vale. video. Vale ya se subió. Vale. Vale. Vale. Ana Vale. Ana Vale. Ana Vale. Ana Vale. Ana Vale. Ana Vale. Vale. Acá, no, en estas partes te queda el borde muy alto Se te cae el neumático y no lo puedes volver a hacer entrar Está estás haciendo esto, ¿viste? Claro, con eso queda perfecto Falta de ahí para allá, Y ya ahí... El tío se cayó de ahí para abajo ¿En serio? <risa> Todo el calo, wey. Cacha, Valentina Yay! Casi me como uno de los chicos en la baja. No. Bueno, me asusto ver al tío andando en bici. ¡Vamos, Taina Bueno, cuidado atrás. Dale atrás. Esto sería más uh. video ¿Sí? No, si sí, es buena estructura, es grande. Linda, ¿quieres probar? Tenéis que partir de abajito, despacio. Mira. Tenéis que saber que podéis subirte y desmontarte. Sin pegarla al tronco. Te metís por aquí y te bajáis. Se hace más fácil de lo que se ve. Como que cuando lo estáis haciendo se te van alineando los puntos donde tenéis que ir andando. ¿Cachai que por aquí ya voy a quedar alineado para allá. Entonces tenéis que subirte un poquito. Y una vez que te subáis, entráis aquí. Y aquí ya vais a cachar que tenéis la pasada ya. Entonces te voy a poder bajar cuando tú queráis. ¿Es lo más difícil de lo que me sabes? Más fácil, pero igual no sé. Sea... Trata de andarlo y bajarte, andarlo y bajarte. No pero No, no es un buen plan, no aún. Un... Sería increíble. <ríe> <ríe> sería la patada. Wall ride. Un casi me Da a ver, cuando queda sí, hay colgado ahí arriba sin sí. mierda. La, tu cabeza tiene que estar derecha. Lo que haga la bicicleta es lo mismo, Vay, ahí ahí, vais mirándolo todo el rato. hay auto era Dale, dale, dale, Bueno. Dale, oh. Bueno. <risa> <risa> <Vamos>. Bueno, <risa> Sí. Va, es que como que te deja bien. Eh, es loco, pero es seguro. ¡Nano! ¿Te acordáis la pirca que hablamos cuando venimos subiendo? Ahí es, donde sale. Ahí es donde nos juntamos Mar allá, allá, allá Ay, Hermoso Buen, buen vuelo te pegaste cayó con este lado así para abajo luego. cayó con ese lado y ¡Pah! ¡pah! y perdimos señal, acá. es que me metí detrás del cerro, ese es el problema eh. no y la inclinación, no lo habríamos alcanzado a grabar por la batería del drone, pero ahí viene ¡Firmate tevien! Uh -huh -huh -huh.